Esto es Me encanta cantarte, mi nombre es Julián y te propongo que vayamos juntos a andar en bicicleta. ¡Vamos! Me encanta cantar, me encanta tocar, me encanta estar acá, me encanta. Quédate hasta el final que hay una sorpresa, porque tenemos que elegir juntos el nombre de un amigo muy importante. La bicicleta de Anacleta Fue la primera en llegar a la meta Con una rueda pinchada Y la otra medio mareada Llegó el manubrio con la lengua afuera Que en el camino casi se quedó chocó con un árbol con dos vacas y una avioneta denle un poco de aire denle un poco de agua y denle pan con manteca Mi nombre es Julián, esto me encanta cantarte y también te invito a que le ponga el nombre a nuestra mascota, que acá la tengo desde hace mucho tiempo y este año la vamos a bautizar. Así que te invito a que me mandes el nombre para esta mascota. Acá abajo puedes suscribirte, la campanita, hay un montón de videos, tutoriales, juegos, ritmos, canciones, chistes, de todo. Te espero. Hasta la próxima.